Ojo, adivina la voz del cantante. Este vídeo puede rentar de locos. Adivina el cantante por su voz. Vamos a darle cañita. Porque esta vez no los escucharás cantando. Lo intentamos. Con el punto Primero G. O sea, yo estaba yendo al gimnasio y ahora mismo estaba escuchando una canción de salsa que se llama Fuego a la jicotea ¿Sabes qué artista es? David Yankee. Yankee. ¡Vamos! Mi salsa, que sigue, encendida. sigue encendida la salsa. Ustedes, con todo, crean en ustedes, en lo que tienen, Carol G. Momento, Carol G. La bebecita, la Carol G. Let's go. ¿Quién crees que sea? Carol G. Carol G. Mira cómo salgo de sexy en este video. Siguiente cantante. I sing in English, so there's a certain amount of um, expectation in English speaking. Etcidan. Es oh, yeah, yeah. Vamos a intentar hacer pleno, chat yeah, yeah. Vamos a intentar hacer pleno Che, ¿por qué no tienes otra cosa? Que vedo Que vedo con el linton, más? Que vedo con el punto Que vedo Ojito Vamos full, eh Vamos full por ahora Drake, Drake Drake, Drake, Drake, Drake. Oh. Yeah, man. man, I it, man I ¿Cómo se llamaba? La va a ir ahora, el pelo verde. Eh. No. Dualipa, Dualipa. si Dios por lo menos de donde yo soy es baboni cabrón es baboni yo le di aledio no me apise que yo creo que sí you claro you que no hola step oh. back una pipica pop pop pop pipipi pop pop no lo sé voy a, voy a intentar adivinar so all, so Correct. Eh, Correct. le digo se trata de <laughs> 25. Fuck. I don't know, I don't fucking know you. Este, y para mí es uno de mis mejores proyectos, así que este es este es Somos de Carolina y venimos pirao. Somos de Carolina y venimos pirao. Oh, oh, oh, oh. Está bien cool, cool sabes lo que te digo, que hay que escucharla, hay que darle un break. Know, I, I Bruno Mars? Su voz es algo Bruno Mars, Bruno Mars Bruno ¡Tú! Tú! Tú! Te Dios. ¡Dios! Tengo que adivinar, tengo que adivinar, no tengo <risa> ni puta idea Harry Styles, Sao Méndez, eh, Zain, Zain <risa> ¡El primero que dije, el primero! ¡Soy tonto! He fallado dos, tío, ya mi amigo me preguntan y qué se siente. Y la respuesta que concluye es: Imagínate ¿Paulo? que amas a tu hijo más que lo que tú. Paulo, hay... Paulo, Paulo, guacho, Paulo, Paulo, 100% guacho, 100% Paulo, guacho, 100% escribe en los comentarios: ¿Quién es tu cantante favorito? So tengo to que adivinar, tengo toca que adivinar, tengo toca adivinar, toca que adivinar, tengo que adivinar. Billie Eilish, la cantante es. Swift. Lo sabía, oh, no. tío yeah, I don't, yeah. No sé no, Taylor Swift, Tío, ¿ingleses, inglesas no, tío O sea, estadounidenses no ¿Quién crees que sea? Eh, Rihanna Doja Cat, doja cat, doja cat. La que dio pasta por TikTok Sao Méndez, Sao Méndez, Sao Méndez. Una polla. Una polla, una polla. Una polla, brother. Que fue en realidad la primera vez que yo frené en toda mi vida. El Duco Paz, mirando yo... de, de Sandra Gillet, nacido el 24 de junio de Julio. ¿No Ocho, literal Yo soy el duco, me encanta. Oh my God, it means it means everything. I don't mean, know. I don't know. Years, I don't know. So I don't know. To to Eminem. Eminem. Soy malísimo. Right <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tema honesto y bastante real, ¿no? Eh, y creo que la gente conecta con eso. Es un tema como de desamor, pero después Qué coño es esto Dani Ocean. El cantante es Sí, sí. Yo creo sí, que eh, todo sí, lo que hace intentan como <risa> no tengo ni puta. Una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy profundo. What the fuck? Shakira. Los oh, peces en el pire. Loca, loca, loca, loca. Soy loca con mi pibes. Todos los sentidos. Y trato como de más en los sentidos, en los aspectos que me identifican, ¿no? Sebastián Yatra, cabrón. Sebastián Yatra. Yo simplemente no me dejé llevar por todo ese amor, por todo ese cariño. No conozco a es Rosalía. Porque Rosalía habla así como Rosalía. Rosalía. Rosalía. Mm -hmm. sencillo. Y... sencillo. Es sencillo. No habla español ni inglés. No me lo puedo creer. Jimin, Jimin. Do Boston. Olivia Rodrigo. Uf, Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. So Olivia Rodrigo, I love you. You are so beautiful. No creo que es No, es. Dale, Ozuna. Ozuna. ¡Pum! Su Su Su es Yo creo que es la que mejor la he pasado. de una manera como que muy contraria a lo que esté. Dross este tipo... Manuel Turizo Manuel Turizo Great. El Fercho, me he equivocado con el Fercho Miley Cyrus, a 100% Bro, qué. Gracias por contenido, gracias por enriquecernos culturalmente Y de verdad, gente, un saludo a ellos Suscribiros y darles un like porque me encanta de Chicos, es que tío... ¿sabéis por qué ha sido esto? ¿Sabéis por qué justo cuando he terminado de hacer el vídeo ha salido y Ibai? Estoy en Koi chat lo tenía que decir Porque esta era la mejor manera de presentaros Que estoy en coi ya por fin Y que por fin voy a poder deciros que, pues eso Formo parte de Koi eh, Formo parte de la familia Koi eh, y, y eso Voy a empezar a hacer todos los días... Directos del League of Legends Y eso, quería deciroslo Porque básicamente, pues eso Es una noticia bastante importante para mí Para el equipo Y bueno, muchas gracias a todos, chicos Muchas gracias, ¿te imaginas? Chicos, he ganado, pero vamos, 100% O sea, me he sacado el pene Tengo que decirlo, me he sacado el pene O sea, 100% he ganado, 100% Lo que pasa es que había voces que obviamente no he podido decir Porque no es tan fácil Pero hasta del loco, chaval Se lo he hecho de puta madre Dios...